Philips es quizás uno de los títulos de la tecnología más sensibles a todo tipo de noticias. De hecho, es bastante propenso a realizar profit warnings y eso se aprecia a los numerosos huecos bajistas que el título suele dejar históricamente en su serie de precios. Ahora mismo cae por encima del 10%, nos ha dejado un hueco bajista por definición, zona de resistencia, en los 33,80 euros. Esto quiere decir que hasta que este hueco no se cierre, el sesgo de trading Seguirá siendo correctivo o bajista, algo que parece que puede durar en el tiempo. Y además le tenemos justo atacando zonas de soporte importante como es el entorno de los 29,80 que ahí tenemos numerosos apoyos que hizo a lo largo del mes de diciembre. En torno a 3-4 ocasiones el precio se apoyó justo en este nivel y coincide aproximadamente también con los mínimos intradía de lo poco que llevamos de sesión. Mucho cuidado con perforarlo porque entonces ya ni nada hasta la zona de mínimos del peor momento de la pandemia, es decir, los mínimos de marzo de 2020 en el entorno de los 26, 95, 27 euros. Así que cuidado con este título, porque lo normal es que vuelva al origen del movimiento, es decir, que vuelva a los mínimos del peor momento de la crisis de la pandemia de marzo de 2020.